No que que que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 Tu, tu casa era casista, casa para Dios negro, si tiene el corazón de Dios, tiene más blanco con ¿Un, un blanco. Esa magia está que si sí, negro, no tiene? Olvídate que el color es un ser humano. Se hace muy enferma uno cuando uno habla con. El señor me envía de la mía a ser racista también. Uno está viendo los colores también. Yo he visto un grito cristiano que sube el corazón blanco. Como él es tan lindo. Blanco como yo. No es lindo, pero es blanco. No está diciendo a nadie que es lejos. lo dice la misma Biblia, no le mire el corazón a nadie. El dice de la piel no importa, es el corazón.